Bueno, pues estamos aquí en el SIFES con Kevin Carreño del restaurante Nico, que nos va a contar el proceso creativo de su tapa de eh, fletán negro. ¿Qué pensasteis cuando supisteis que se había tocado en el sorteo el fletán? ¿Sorpresa? ¿Miedo? Sí, un poco de ¿Cómo sorpresa. Lo no, miedo no, queríamos hacer algo enfoca con algo japonés y nos decidimos por unos gunkan, que son unos bocaditos de sushi. Unos gunkan? Sí, son unos bocaditos de sushi japonés, o sea, algo sí, japonés. Sí, lleva arroz sí. y recubierto del fletán lomitos. Sí. ¿Cuántos kilos tuviste que limpiar de fletán? 200 kilos. 200 kilos. Pues son tres bocaditos y tendríamos un orden. Empezaríamos por este primero, que sería una brandada de, del propio fletán con, con kimuch. Seguiríamos por algo más dulcito, que son unas huevas de mujol. Con infusionadas con aceite de trufa y acabaríamos con un ceviche fresco, algo fresquito. Y ese es el, los tres bocaditos diferentes. Pues nada, enhorabuena, tiene una gracias. finca estupenda y mucha suerte en el concurso.